Frijol santo, yo había tanto, tanto, tanto, oh oh oh oh, yeah, yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah, yeah. Va a contarte tengo solo, baby, dime cuando, Si cuando lo hago, gustas porque te veo. La música a mí me llena Hoy vengo a entrar en la escena Mi voz con tu mente huela, Mi corazón se acelera Lo que busco está ahí afuera No es para cualquiera Y lo que yo te traje Es más que un mensaje A mi mundo es un viaje No esperen que baje Este es mi destino Lo que imagino Tanto de apuntarte tengo solo Baby dime cuándo Si cuando lo hago gusta Porque te doy tanto Tanto si soy rico Santo, tanto y sigo intacto Doy el gran impacto y Tanto de apuntarte Tengo solo baby Dime cuándo si cuando Lo hago gusta porque Te doy tanto, tanto Si soy rico santo Me doy más, no hay que me pare. No está no me compares. Eso es lo que más vale. Lo que más vale. Lo que más vale. Free Hub Santo. Todo lo nuevo. Tanto. Tanto. Chao. Yo soy Free Hub Santo.